Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y en este vídeo vamos a ver los artículos 7 a 10 del Real Decreto 782 2001 que regula la relación laboral especial penitenciaria de los internos. El artículo 7 nos habla del inicio de la relación laboral. Antiguamente no, se hablaba de la inscripción en un libro de matrícula que a día de hoy está derogado. La forma de iniciar la actividad laboral Puede ser o bien con alta previa a través del sistema red de la seguridad social o bien esa alta en el mismo momento de iniciarse la relación laboral. Es decir, si yo tengo un interno que va a ir a trabajar a manipulados y va a comenzar mañana, puedo dar un alta previa hoy para que surta efectos con fecha de mañana. ¿vale? Si yo, por ejemplo, necesito con carácter urgente dar de alta a alguien y ponerlo a trabajar de forma inmediata... Lo daría de alta con efectos desde hoy. ¿sí? Nos dice a continuación el segundo punto. La duración eh, será por el tiempo de la obra o servicio que se le encomiente. ¿vale? Sabéis que estos contratos son a tiempo parcial. Para ello se toma como referencia 168 horas eh, al mes que van a trabajar como máximo los internos. Y en base a eso se calcula una parcialidad. Sabéis que es muy difícil en el ámbito penitenciario que un interno trabaje 8 horas diarias, ¿vale? Entonces, 8 horas diarias sería el tope máximo, como no trabajan esas 8 horas diarias, pues tenemos que sacar la proporción de horas trabajadas a la hora de después abonar esas cuantías en la Seguridad Social. Bien, el artículo 8 nos habla de la promoción en el trabajo, sabéis que los internos trabajadores... ...pueden promocionar y para ello se van a establecer dos tipos de categorías... ...operario base... ...y operario superior. Estas categorías se van a tener en cuenta a la hora de establecer el módulo retributivo. El operario base trabaja en los talleres penitenciarios, en el funcionamiento de los talleres... Y el operario superior, aparte de esto, va a colaborar en la organización y desarrollo de dichos talleres. Es decir, el precio por hora de uno y de otro, obviamente va a ser diferente, en función de la categoría a la que pertenezcan. Dentro de instituciones penitenciarias hay tres niveles o tres categorías, eh, o tres talleres diferenciados. ¿vale? Manipulados uno, manipulados dos, después todos los economatos en función... Depende un poco en función del nivel de destreza que tengan los internos. Eso se, eh, con carácter anual, sabéis que es el Consejo de, a, de Administración el que va a determinar el precio por hora de los internos trabajadores en los distintos talleres penitenciarios. ¿vale? Tened claro esto, las dos categorías que establecen y que ambas se van a tener en cuenta a la hora de determinar el eh, módulo retributivo, lo que van a, a cobrar. El siguiente artículo... O los dos artículos que veremos a continuación son el artículo 9 y 10. Pues bien, el artículo 9 nos habla de la suspensión de la relación laboral especial penitenciaria. Sabéis que la suspensión es un periodo transitorio de tiempo que es meramente penitenciario. A efectos de seguridad social, la seguridad social no entiende de suspensiones y distinciones, únicamente entiende de altas y bajas. Nosotros la suspensión es algo meramente... ...penitenciario, dentro de nuestro ámbito en el que se desenvuelve dicha actividad laboral. Entonces, tenemos dos puntos en cuanto a las causas de suspensión. El 9.1 y el 9.2. El 9.1 son causas de suspensión genéricas... ...que nada tienen que ver con el ámbito penitenciario. Se aplican dentro de la prisión, pero esta misma causa de suspensión... Podría darse también un contrato en el exterior con un, eh, que se rigiese por la legislación laboral común. Y el 9.2 son causas específicas del ámbito penitenciario. Lo mismo sucede después cuando veamos el artículo 10. El 10.1 son causas genéricas para el común de la población. Y el 10.2 son causas de extinción específicas dentro del marco en el que se desempeña la actividad laboral. Nos dice, dentro de este 9.1 tenemos un mutuo acuerdo en las partes, incapacidad temporal de los trabajadores penitenciarios, ¿vale? Es decir, un interno que esté de baja laboral, esa incapacidad temporal es causa de suspensión. ¿Se establece algún tipo de plazo? Pues no. Si está de baja un mes, pues un mes. Si está dos meses, dos meses, tres meses, etc. Hasta que sea dado, sea dado de alta, perdón. Es decir... En, eh, sabéis que en el ámbito penitenciario las contingencias eh, por enfermedad común no están cubiertas. Es decir, los internos, si se ponen de baja por una enfermedad común, no se le va a, a pagar por esa incapacidad temporal. Pero sí que tienen derecho a esta suspensión y que se les guarde ese puesto de trabajo. ¿vale? Es decir, mientras estén por una enfermedad común de baja, pues por un resfriado se va a suspender la relación laboral y una vez se recuperen y le den el alta de esta incapacidad temporal, automáticamente volvería a darse el alta en la social y volvería a cotizar, ¿vale? El apartado C nos dice la maternidad de riesgo durante el embarazo. En el caso de parto múltiple sabéis que se incrementará en dos semanas a partir del segundo, ¿vale? Y así progresivamente. Son 16 semanas de las cuales... Seis tienen que ser posteriores al parto. En esos casos, esta veréis que es la única excepción en la que se va a mantener la eh, obligación de cotizar por estas mujeres embarazadas, ya sea en maternidad o en riesgo durante el embarazo. Es la única excepción a la obligación de cotizar en los casos de suspensión. ¿vale? El siguiente apartado nos dice fuerza mayor temporal, pues el coronavirus... Fue un claro ejemplo de esto. Es decir, por el coronavirus se suspendió la relación laboral de los internos por esa imposibilidad, por brotes que había en los talleres, por gente que se contagiaba. ¿Vale? Dentro del 9.2 nos habla de causas específicas. Y el primer punto nos dice, suspensión de empleo y sueldo por sanciones de aislamiento en celda. Un interno mientras está cumpliendo la sanción de aislamiento en celda, se le va a suspender la relación laboral especial penitenciaria. Una vez cumpla la sanción, automáticamente se le volvería a dar de alta. ¿vale? Razones de tratamiento apreciadas por la Junta. Imaginaros que el, el trabajo no le beneficia para nada al, al interno. Pues la Junta de Tratamiento puede determinar que por ese influjo nocivo que ejercen el resto de trabajadores dentro del taller penitenciario, ...se le suspenda la relación laboral especial penitenciaria. Las causas de traslado. Nos dice... ...los traslados de los internos. Aquí se establece un plazo que es de dos meses. Hasta dos meses es causa de extinción. Más de dos meses es causa... ...perdón, hasta dos meses es causa de suspensión. Más de dos meses es causa de extinción. ¿Vale? Imaginar, un interno que está en Murcia... ...y va trasladado a Valencia, a Picassén... Para un juicio. Estaba trabajando en Murcia, una vez en Picasén está más de dos meses, automáticamente sería causa de extinción, ¿vale? Por el tiempo eh, que se determina. Esto lo confundimos muchas veces, este plazo, con el apartado que veíamos antes de la incapacidad temporal. Alguien que esté de baja estará el tiempo que precisa hasta que se recupere, ¿vale? El último de los puntos que nos sale aquí es razones de disciplina y seguridad penitenciaria. Esto se va a, eh, también se da esta situación como causa de extinción. Es decir, un interno que no cumple con las medidas de, eh, con la prevención de riesgo laborales O que no incumple con las, eh, pues que aprovecha el taller para eh, sacar cosas y llevárselas a la celda. Pues que no acata las órdenes de los funcionarios. Puede ser tanto causa de suspensión como causa de extinción. Lo que tenéis que tener claro es, lo que veíamos en el vídeo anterior... El que otorga el puesto de trabajo en la Junta de Tratamiento, el que suspende la relación laboral es el director que actúa en calidad de delegado de la entidad estatal, el que extingue la relación laboral es el director también y el último de los puntos, si un interno tiene la, eh, suspendida la relación laboral especial penitenciaria, el director puede designar a un sustituto solo por el tiempo que esté suspendida esta relación laboral. Y sería el director el que asigna ese puesto de trabajo, no la Junta de Tratamiento. ¿Vale? Las causas de suspensión de la relación laboral especial penitenciaria le quita la obligación de remunerar y de eh, trabajar al interno. Es decir, el interno no va a trabajar, pero tampoco la entidad estatal tiene que pagarle o abonarle por ese trabajo que realmente no ha hecho. ¿Vale? Bien. Esto serían cuanto a las causas de extinción. Dentro de las causas de extinción de la relación laboral especial penitenciaria... ...vemos, como comentábamos anteriormente, el punto número 1, que son causas genéricas... ...y el punto, el 10.2, que son causas específicas. Las genéricas, pues como veíamos antes, estas coinciden con las causas de suspensión... ...sería mutuo acuerdo de las partes. Terminación del la obra o servicio... Es decir, si había una obra por seis meses y termina esta es causa de extinción. En ningún caso va a ser causa de suspensión. No vamos a dejar ahí ese contrato laboral ahí suspendido a ver qué pasa. ¿vale? Ineptitud del interno trabajador conocida o sobrevenida. ¿Qué pasa con esto? Es decir, un interno que lo ponemos a trabajar y después no eh, consigue rendir lo suficiente puede ser causa de extinción de la relación laboral. Muerte, gran invalidez o invalidez permanente, total o absoluta para el trabajador penitenciario. Las diferentes causas de invalidez o la muerte del, del interno trabajador serían causas de extinción. La jubilación del interno, fuerza mayor que imposibilite, no temporalmente, definitivamente. ¿Vale? Es decir, hay una causa de fuerza mayor que imposibilita definitivamente el desempeño del puesto... Pues imaginaros que por, no sé, cualquier fenómeno natural, el taller donde estaba ubicado, pues eh, se va al traste y automáticamente no, la empresa decide que no va a reponer las máquinas. Pues por una inundación, por ejemplo. Sería una causa de fuerza mayor que imposibilita definitivamente la prestación del trabajo. Cuando el interno renuncia, renuncia con todas las consecuencias, es decir... Sería causa de extinción. Después, el último punto, la falta de adaptación. Imaginaros que nos cambian las máquinas y ponen otras más modernas. El interno tiene la obligación de adaptarse a ese nuevo puesto de trabajo. Pero se le va a dar un plazo, en este caso, que será de dos meses. Una vez transcurridos esos dos meses, desde que se introdujo... Esa nueva máquina que estábamos comentando, si no se ha adaptado, sería causa de extinción de la relación laboral. ¿vale? Es decir, plazo de dos meses para adaptarse a esas modificaciones técnicas en cuanto a la máquina o el trabajo que tiene algunas diferenciaciones, sería el plazo del que dispone el interno. Asimismo, el 10.2 nos habla de causas específicas del ámbito penitenciario, la escarcelación del trabajador. La contratación con empresas del exterior, en el caso de internos en tercer grado. Razones de tratamiento apreciadas por la Junta. Fijaros que estas razones de tratamiento pueden ser causa de extinción o causa de suspensión. Traslado del interno trabajador. Ese plazo que veíamos antes de dos meses. Hasta dos meses es suspensión. Más de dos meses es extinción. ¿Vale? Razones de disciplina y seguridad penitenciaria. Como veíamos anteriormente formaría parte de las dos eh, situaciones, tanto extinción como suspensión. Incumplimiento de los deberes laborales básicos, que veíamos en el artículo 6 del Real Decreto 782. ¿vale? Si incumple con los deberes laborales básicos, automáticamente sería causa de extinción. La extinción se acordará, en todo caso, por el director del centro penitenciario en calidad de delegado de la entidad estatal. Sabéis que cuando veíamos antes en cuanto a las reclamaciones que pueden formular los internos, la extinción, hay que argumentarla, la extinción y la suspensión, muy bien, porque va directamente a la jurisdicción social. Se eliminó esa previa reclamación administrativa que se hacía anteriormente. ¿vale? Entonces, si no se argumenta de forma adecuada, los tribunales admiten nuevamente a los eh, internos en los talleres penitenciarios.